Destrozado mis pieza así que no me vendas a curar Di que venía pero no sabía que quería ser bien o mal Deja mi esa mierda cajita pero sé que me hace olvidar Pago por las calles con la esperanza de volverte a cantar Perdido en el laberinto de tus piernas Apaga la luz y deja hacerme mierda Buscando amor, buscando amar Dame dolor, dame tus lágrimas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 destrozado santo me piensa si tú no me vendas a curar. Y que venía pero no sabía que quería ser bien o mal. no esa mierda cajita pero sé que me hace olvidar. Pago por las calles con la esperanza de volverte a cantar.